Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a aprender cómo yo puedo hacer la diéresis en la letra U, ¿ok? Simplemente lo que vamos a hacer es que en el teclado yo voy a presionar, yo voy a, vamos a borrarla, yo voy a presionar la tecla de Shift, ¿ok? La tecla de Shift y luego la tecla que está al lado de la letra P, ¿ok? No importa cómo usted la tenga, aunque la tenga diferente, simplemente la tecla que está al lado de la letra P, usted presiona esa sin soltar chip. usted va a presionar Shift, la tecla del lado de la letra P y después de la U. Y miren ahí cómo va a salir. Ahora, si yo quiero que salga minúscula, porque ahí está mayúscula, si la quiero minúscula, simplemente yo le voy a dar a la tecla de mayúscula, la voy a activar. Luego que la tecla de mayúscula esté activa, entonces yo voy a presionar Shift, la misma tecla al lado de la P y luego la U. Y miren ahí cómo me sale en minúscula. Bien, así que nada señores, espero que les sirva de ayuda y nos vemos en el otro.